Hola, en este video te daré algunas pautas que te permitirán responder a la pregunta ¿Está mi curso alineado con el horizonte institucional? Cuando trabajas el sílabus, el plan de estudios, el plan de aula, los contenidos programáticos, el programa de clase, el currículo, el currículum, la currícula, todos pretenden exponer una distribución de temas y subtemas a trabajar en un tiempo determinado. Y dependiendo de la institución educativa donde se trabajen estos temas y subtemas, se le dará a cada uno un tiempo y un nivel de complejidad diferente. ¿Por qué crees que pasa eso? Imaginemos dos instituciones de educación superior, la institución A y la institución B. La institución A es, según su misión, una universidad innovadora y abierta al mundo. La Universidad B es, según su misión, una universidad que encamina sus esfuerzos hacia la prosperidad de la sociedad y la economía. Imagina que las dos instituciones forman profesores en Ciencias Sociales y que tú eres profesor del curso Problemas Actuales del Mundo. ¿Cuáles serían los temas para abordar en el curso Problemas Actuales del Mundo teniendo en cuenta la misión de ambas instituciones? ¿Crees que los temas se abordarían con el mismo nivel de profundización? Ten en cuenta que el nivel de profundización se traduce en tiempos asociados a cada tema. ¿Consideras que para el tiempo de trabajo independiente tendrían el mismo tipo de tareas los estudiantes de las dos instituciones? El propósito de una tarea está articulado directamente con el propósito de formación del curso y, teniendo en cuenta que la misión de cada institución es diferente, el propósito del curso no podría ser el mismo en las dos instituciones. Imagina ahora que el curso está ubicado dentro del grupo de cursos que desarrollan las habilidades de investigación y la práctica educativa y pedagógica. ¿Cuáles crees que serían los rasgos característicos del egresado de la institución A? y del egrasado la institución B. Si revisas cada uno de estos elementos, sabrás si tu curso está alineado con el horizonte institucional. Los contenidos que trabajas, las actividades durante la clase, las actividades para el trabajo de tiempo independiente, las estrategias de evaluación de aprendizajes, el seguimiento al desarrollo de competencias, ¿son lo que la región necesita? Pregúntate eso y revisa los contenidos que propones para que resuelvas la pregunta planteada inicialmente. ¿Está mi curso alineado con el horizonte institucional? Gracias por estar en Aulas de Calidad, porque tú, profe, tienes mucho por decir.